Buenos días, buenos días, pueblo franco-macorizano, nordestano, toda la diáspora, diáspora dominicana que nos sintoniza a través de Canal 10, Telenor y por supuesto a través de la web. Gracias por estar en sintonía con nosotros tempranito. Su programa de mañana. Les da la bienvenida y darle la bienvenida también a nuestro compañero Fulvio que estuvo de vacaciones. Buenos gracias, Carolina, días, gracias. Fulvio. Buenos días, nos buenos días, por, buenos días Francis. Eh, buenos días, Carolina. Y nos preguntaban eh, por Fulvio, pero ¿y Fulvio? ¿Dónde está? Y es que no va a volver. Sí. <risa> Él se vio que era una vacación de casi de un mes. Pero... Se, se le nota también que está como... Yo soy ellos Yo doy las gracias a Dios por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia Gracias a todos por permitirnos Entrar a sus hogares De lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Con un contenido siempre cargado de información Análisis e entrevista Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a tantas personas que nos sintonizan Muchísimas gracias Carolina Muchas gracias Francis Aquí estamos señores, después de unas merecidas vacaciones. Gracias a todos los que compartimos en esta vacación en los diferentes pueblos que siempre nos dicen que venga de mañana. Le envían muchos saludos a gracias. muchos saludos a Francis. Así que aquí estamos, gracias a Telenor Canal 10, eh, empatando con todo el noreste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná la provincia de las playas blancas y la ballena jorobada, también el canal... Eh, 14 ...que nos une con la novia del Atlántico, la provincia de los cruceros, Puerto Plata... ...al Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega... ...al 42 con Sánchez Ramírez, de la provincia de los Metales Preciosos... ...también gracias a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes... ...y gracias mil al Canal 46 que nos une con Santiago, la ciudad corazón de los 30 caballeros, y todo el noreste, y para gran parte de Estados Unidos, a través del 1014 de Canaán, en diferido a las 11 de la mañana. Esto es de mañana. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que el día de hoy va a continuar caluroso hay polvillo del Sahara en la estratosfera, lo que está provocando incremento de la temperatura, por lo tanto mantenerse bien hidratado, vestir ropa ligera, colores claros y no exponerse a los rayos ultravioleta del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Con relación a la tormenta tropical Dorian, se encuentra a 343 kilómetros del este sureste de, Barbo de Barbados, y se está desplazando a 22 kilómetros por hora en sentido oeste y tiene viento ya sostenido de 95 kilómetros por hora. Se espera que se incremente ya que la presión barométrica ha bajado a 1.002 milavares. Estas son las condiciones del tiempo que debemos mantener pendiente, continuar con la secuencia, continuar leyendo. Y enterándose también de los informes de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET Para darle seguimiento a Dorian. Bueno, Muchísimas gracias Fulvio, Fulvio gracias. por ofrecernos las informaciones de cómo estar el día de hoy Un tanto Mira, caluroso Carolina y a propósito, Fulvio, a tiempo. televidente Vamos a tomar estas media hora de inicio precisamente hablando de la tormenta Dorian Que amenaza con convertirse en huracán mientras se dirige hacia el Caribe y sobre todo al paso Puerto Rico-República Dominicana. La tormenta tropical Dorian se fortaleció la tarde de ayer y continúa su trayecto hacia, la, hacia el Atlántico Oeste. Pero de continuar en ese ritmo, en las próximas horas se convertiría en huracán en el Caribe. Esto lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. De su lado, la Oficina Nacional de Meteorología, UNAME, precisó que sigue estrictamente el desarrollo, evolución y trayectoria del, del fenómeno, el cual fue localizado anoche a unos 605 kilómetros al oeste-sureste, al este-sureste de Ba de Barbados, Antillas Menores. Es decir, que esta sería la primera con esta característica que pasa por República Dominicana. Ya, ya hoy está a 343 kilómetros, a las es 8 decir, de la mañana. Que es más cerca. Sí, sí, mucho Entonces, más cerca. Entonces, el pronóstico del jueves que yo he escuchado. Tenemos declaraciones del predictor de UNAME. Vamos, Vamos a escucharlo. A De continuar con este movimiento, eh, estaría cruzando el arco de las Antillas y entrando a aguas del Mar Caribe, donde se prevé un leve fortalecimiento a huracán, para lo que es este próximo martes. Dorian le estamos dando un seguimiento, pero al momento, eh, todavía está un poco lejos de lo que es eh, para perturbar las condiciones de la República Dominicana. Miren dónde va a estar Dorian, aproximándose al arco de las Antillas Menores, esto serían unos 300 kilómetros más o menos. Todavía no llega al arco, pero en la madrugada ya del martes está sobre el arco de las ardillas menores. Aquí se esperaría que el miércoles esté sobre el mar Caribe. Sin embargo, ahí ya pierde un poco de su configuración porque aquí tenemos un sistema de alta presión muy dominante. El jueves comiencen a llegar como una activa onda tropical, las lluvias y las tormentas eléctricas, tanto a Puerto Rico como en la República Dominicana. Y para el viernes, la alta presión continúa dominando y Dorian seguramente sea lluvias y tormentas sobre el país. Si uno le pone broja la cama, le encarama para que el agua no le suba arriba a uno cuando uno esté acostado. Subir para allá arriba, buscar una escuela más cercana, un lugar alto. Hasta el agua no llegue. Bueno, todo, todo lo que está aquí en esta orilla tenemos temor, todo lo que vive en la orilla del río. Enganchalo trate hasta que el agua se vaya. Un día bastante caluroso, tanto el lunes como el martes, y escasas precipitaciones. Ya para lo que es el miércoles, y como dije anteriormente, ya estaríamos con la presencia de Dorian en aguas del Mar Caribe. Por lo tanto, las perturbaciones comenzarán a llegar hacia la República Dominicana. Escuchando la clase bueno. de meteorología. Y mira, Francis. Que el viernes, que entra el 29, uh -huh. se cumple 40 años el ciclón de El 40. ciclón de entró en 1979, un 31 de, de, de agosto. agosto. Y óyeme, qué que, que, que fuerte fue. Fue, de verdad fue, fue, fue, fue terrible, fue yo no estaba terrible. En tú no estabas ah, pues yo yo tenía unos añitos y lo recuerdo y me acuerdo que desde no, si no que desde arenoso hasta no, Carolina y yo no. hasta los Haitises era una sola agua era como sí. un mar sí. totalmente sí, fue nosotros los, los muchachitos de esa época nos subimos a, a la loma a presenciar eso Mira, esta, estos temas de tormentas, huracanes, ciclones, causan mucha preocupación y veía al señor expresar y al joven eh, de que sus trates tenían que guardarlo, decía la señora, de ponerles blogs a la cama, de irse a las escuelas, a esos refugios que cuando hay temporadas de peligros, de lluvia, eh, las personas son trasladadas a lugares más seguros. Eh, nosotros debemos de estar atenta a la ciudadanía, la población, las escuelas, los colegios, a propósito del inicio de la docencia, del, del, de la situación o de cómo irá en aumento esta amenaza para nuestro país y todas las antillas, ya hay alertas para eh, estas islas pequeñas como Barbados y demás, estuve leyendo, entonces estar bien pendiente, estar atento a las informaciones hay informaciones oficiales sobre todo porque se desinforma mucho y generalmente también a través de las redes. Pero para esta semana, desde el miércoles en adelante, nos decía el predictor, que empezarán las lluvias. Se espera que sea para el viernes, ¿cierto, Fulvio? es sí. jueves. Entonces, eh, estar nosotros eh, informados, escuchar las voces oficiales, ONAMED, también escuchar a los organismos de socorro para que, para que tomemos las medidas pertinentes. Miren, eh, precisamente recibía yo del de profesor Medina unas imágenes en el día de ayer de lo que ha sido el entrenamiento para los socorristas de la UAS, una actividad importante, porque pone en contexto para temporadas de esta época a una institución como la UAS y que tiene por años los rescatistas. Pero a todos estos rescatistas y así como voluntarios de la UAS, están los bomberos, está la defensa civil y están los órganos de, de prevención y a la vez de asistencia en casos de huracanes o desastres naturales. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de estos temas y presentamos imágenes y escuchamos a un señor decir que su previsión es la de encaramar en blo las, las camas para así evitar la inundación o por lo menos paliar un poquito que no el problema, arriba que no le llegue arriba. Pero ¿qué resulta? Es un inventario, una realidad de tantos años. Y que las autoridades saben que tenemos el trayecto de huracanes, justo la República Dominicana se encuentra en él. Y teniendo nosotros conocimientos desde que nacemos en República Dominicana, porque bueno, la parte nuestra, nosotros seguimos los fenómenos al pie de la letra porque nuestro padre siempre ha tenido esa sabiduría y esa parte le ha gustado la ha manejado, la ha leído y siempre nos daba a nosotros la, las condiciones de cómo era el fenómeno y eso nos ayudaba a comportarnos con un cierto eh, eh, antelación en la casa y el comportamiento en la casa, de hecho yo pasé creo que el George y eso en mi casa y, y recuerdo que lo primero fue que interactuábamos con el con, con los vientos, puertas abiertas, ventanas, en lugares retirando para que no se mojara, simplemente el viento hacia un círculo en la casa, no hace resistencia y eso convierte en un tanto y paneja las cosas, como dice. Pero ¿qué resulta? Autoridades saben que Barrio Azul es un riesgo, sí. que el Bajo Yuna es otro riesgo, que las personas que han decidido por modo tu propio, hacer una casita al borde de la riada es otro riesgo. ¿Se recuerdan Ugamba cuando María? Ugamba. Dañados. Entonces, todo eso confluye en una temporada <coughs> y deja entrever la ausencia de prevención y la ausencia de interés de la autoridad en resolver eso definitivamente. Y que no hayan personas a las cuales tengamos que cada año la misma Cantaleta la misma historia y hacer nuevo recopilación de ropa de y, mira. y que gracias a Dios no hemos tenido que recoger eh, personas Persona. mira Francis y Carolina y amigos televidentes las viviendas en República Dominicana el 78% es vulnerable a condiciones climatológicas adversas como lo que representa un ciclón con relación a Dorian que todavía es tormenta tropical, aunque tiene viento sostenido de 95 kilómetros por hora, todavía no ha rebasado la fase de convertirse ya en, en huracán. Le faltan unos cuantos kilómetros por hora, todavía cerca de 30 kilómetros por hora. El hecho es que en el Atlántico, Dorian está consiguiendo altas temperaturas y suficiente humedad para tener posibilidad de convertirse en huracán. Ahora bien... Cuando entre al arco del Mar Caribe, al arco de las Antillas Menores en el Mar Caribe, hay un sistema de, baja, de, de alta presión que puede contrarrestar eh, la, el incremento y también hay un sistema de aire seco en el momento y polvillo del Sahara, lo que detiene un poco eh, el eh, que hayan condiciones óptimas para poderse desarrollar en un huracán eh, potencialmente fuerte. No obstante a ello, la naturaleza es impredecible. Pueden cambiar eh, estas mediciones que se están haciendo. Ya los primeros aviones de, de cazahuracanes, como se le llama, están dándole seguimiento a esta tormenta y la trayectoria que trae Dorian es una trayectoria que al entrar al arco de las Antillas mantenga hacia el oeste o eh, este sureste, lo que puede provocar que impacte a Puerto Rico y nos impacte a nosotros por eh, lo que es la parte norte, hasta ahora, hasta ahora eso puede variar constantemente. Por eso es que nos llama la Oficina Nacional de Metrología y los organismos de prevención a que nos mantengamos vigilantes a todos los boletines y al seguimiento de esta tormenta Dorian. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país colocado en trayectoria de huracanes altamente vulnerables, con condiciones propicias para producir daños en nuestro entorno. Por lo, por lo tanto, debemos de mantenernos vigilantes, alertas y tomar todas las precauciones necesarias. Ojalá que las condiciones adversas que hay al entrar a las Antillas, al entrar al Mar Caribe, no, no provoquen que incremente su potencial. No obstante, está encontrando aguas cálidas con temperaturas altas, lo que es un caldo de cultivo para los huracanes. Mira, hay un dato que debemos de resaltar y es que ofrece el Nuevo Yeral, este diario. Eh, esta es la cuarta tormenta de esta sí, misma eh, de la temporada. En Puerto Rico llegará para el miércoles, espera que llegue de manera, o sea, como ciclón. Debemos de recordar que Puerto Rico aún no se levanta de María, o sea, afectó de manera enorme a esta isla, y hoy sus ciudadanos todavía sufren eh, todas las situaciones que se le presentaron, el no estar preparados, el no esperar eh, que fuera de este nivel el ciclón María. Entonces, ya para el jueves estaría desembarcando o llegando a República Dominicana. Y nosotros esperamos que se pueda debilitar, que pierda fuerza, eh, como en muchas ocasiones. Y como bien eh, decía Francis en... en en su comentario de la situación que nosotros como país cada año tenemos que estar eh, presentando las mismas condiciones, la, pre, la preocupación de los ciudadanos, de gente que esté en zona vulnerable, que les permiten construir sus casas. Y ustedes recuerdan acá unas construcciones que, que presentábamos en Las Guaranas, cerca de una cañada. O sea, todo esto... Aquí las cañadas están llenas de viviendas. Están también. llenas de viviendas, sí, entonces, pero se continúan construyendo. Entonces, ante todo esto, nosotros sabemos que somos eh, un país es una isla donde constantemente, o sea, cada año tenemos estas condiciones climáticas y se permiten estas acciones de ciudadanos que sin el control de las autoridades, pues construyen sus casas en zonas que no es permitido, no solo por la situación de peligro, sino por la cómo afecta a los ríos, a las cañadas que se supone que es para el transporte o la, la movilidad de, la, de las aguas negras o de las aguas, eh, en el caso de los ríos, permitirles construir casas y, con todo lo que conlleva lo mismo entonces también la vulnerabilidad que llevan estos ciudadanos cuando hay tormentas, cuando hay ciclones, eh, las constantes vaguadas que tenemos temporadas que es vaguadas, vaguadas, vaguadas. Entonces todo esto conlleva a que haya que ir a rescatarlos, a que haya que ir a sacarlos. Muchos de ellos también, debemos decir, muchos ciudadanos no quieren salir de sus casas. Creo que ha cambiado un poquito el tema de la conciencia de los ciudadanos que deben de salir de sus hogares, no quieren dejar sus trastes, su estufa, su nevera, su casa porque se la pueden saquear, se la pueden llevar, la pueden perder, pero ante todo la vida es lo más importante y hay que estar pendiente al llamado de las autoridades, ciudadanos bien pendientes. Eh, hay que decirle a la sociedad dominicana que cada día tenemos que instruirnos por tener nosotros esta particular ubicación geográfica en el Caribe y ser y, trayectoria decirlo. y ser trayectoria sí. inicia el primero de junio de cada año Termina el 30 de noviembre. En este año, 2019, según la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés, la temporada de huracanes de este año se estima que podrían eh, sal, eh, llegar a convertirse en huracanes de las tormentas que están previstas, eh, que son 15 más o menos 4 se espera entre 2 y 4 se convertirían en huracanes y eso hay que tenerlo como conocimiento general, como comportamiento por lo mismo que hablamos cada día cuando damos el informe del tiempo y es una forma de planificarnos si hay que usar zapatos de agua ropa eh, que, que ayude a a permitirnos desenvolvernos en el día sin necesidad de dejar de hacer nuestras tareas si no ofrece ningún tipo de, y de, mira, peligro, de, de peligro. Y mira Francia, si esa misma agencia recientemente dijo que se va a incrementar un 40% la formación de huracanes, en vez de 3 a 4, hasta 7. Hasta 7. Es decir que nos estamos enfrentando a una temporada este Muy año 2019 activo. bien activa. Bien fíjate, activo. Estamos en agosto finales y te, nos queda septiembre, eh, ahora, octubre y noviembre, a, noviembre tres a, meses. Ahora se incrementa in, eh, exponencialmente en la curva de presencia de huracanes, de que tú pasas al 15 de agosto y coges septiembre. La mayoría de los huracanes que, han for, que se han formado y han cruzado por aquí se forman en ese periodo, la mayoría. Entonces, nosotros tenemos zonas vulnerables en las terrenas y samaná. Tenemos zonas vulnerables en Nagua, tenemos zonas vulnerables en la provincia de Duarte, eh, en muchos lugares, tenemos zonas vulnerables en Cotuí, tenemos zonas vulnerables en, en, en La Vega. Lo que nos, nos da a nosotros eh, una debilidad sí. y también somos débiles en la eh, resiliencia. ¿Qué tan rápido nosotros nos recuperamos de eso? Bueno, eso sí. mismo hablaba yo con el profesor Medina, que estábamos... Intercambiando información, el rector de la UAS, eh, aquí, el director de la UAS, que con el tema de, de la importancia de la preparación constante de este equipo de rescate, es la parte social del estudiante universitario de la UAS y de la misma institución que ofrece todo el equipamiento necesario para tener ciudadanos preparados. Sí. Y como un estilo o una búsqueda de resiliencia, de resiliencia saber que en el momento cómo hacerlo Perfecto. y cómo aportar a la solución o de bajar la intensidad del daño o del riesgo. Y eso es lo importante. Como pueblo, nosotros conocer de que estamos en esta temporada. Ya empieza a tener incidencia una tormenta que podría terminar en Huracán en las próximas horas porque la interacción ca caribeña del caliente de la son ingredientes fabulosos para la incremento. Sí. ¿Tú te, Fulvio se refería a la resiliencia y también tú resaltas ese aspecto ciudadano, pero también hay que hablar del aspecto institucional como Estado, que ahí entonces claro. recae... Eh, esa función de rapidez, de dar respuesta de manera inmediata a los ciudadanos, lo que conlleva en el aspecto económico cuando entran eh, fuertes eh, ciclones, huracanes y la afección de muchos ciudadanos. Mira, alguien nos escribe, dice Fulvio, el huracán David cumple eh, no cumple 50 años, bueno, no, 40. 40, eh, 40, sí, eh, 40. Full, no para aclararle al amigo televidente, el que él digo, había que informado que fueron 40 y hacíamos la comparación eh, precisamente Fulvio de la fecha Que fue para un 31 de agosto de 1979 Y estamos a final de agosto Era viernes sí, Viernes, entonces yo sé que es un recordatorio agrio Para muchos dominicanos, para quienes lo vivieron Y para nuestra historia eh, en sentido general O sea, cuando se habla del ciclón David eh, Y recuerdo escuchado a mis abuelos hablar de todo lo que conllevó Este ciclón para la República Dominicana Y lo fuerte y duro que fue levantarse pero en este momento y, y para esta semana nosotros, como decía, eh, nosotros esperamos que se continúe a decir así o que mejor aún se vaya debilitando. Y ahí entraría la evaluación de nosotros. Eh, Recordar la, la escasez que tenemos de agua en República Dominicana, la sequía que existe en los campos, en los ríos, y ante todo esto nos preguntamos, bueno, necesitamos lluvia, necesitamos agua, pero hasta qué nivel, o sea, no tampoco queremos ser afectados de esta manera, pero sí, eh, unas agüitas no caerían bien, pero vamos a ver cómo continúa todo esto. Tú sabes qué nosotros necesitamos. Una uh, planificación es del Estado, no importa el gobierno que esté, sino una planificación de Estado con mira a lo que es el territorio dominicano y las zonas vulnerables para empezar a desarrollarnos como Estado y a prepararnos como Estado de tal manera que nuestra población no sufra las consecuencias directas de un impacto de un ciclón o se esté bien preparado. ¿Por qué? 20 años de crecimiento económico, de desarrollo, de progreso, de, de, de, de, de todos los anuncios que se quieran decir, inmediatamente viene uno de estos fenómenos, se desnuda la realidad de la pobreza dominicana. Una pobreza que tiene varios ámbitos, entre ellos también la pobreza eh, de la falta de conocimiento, cómo tratar estos fenómenos, sí. cómo... ¿Lidiar? ¿Cómo preservar vida? ¿Cómo cuidar vidas? Que debieran, wow. me entiendo yo, en las escuelas... Eh, o sea a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, educarlos en claro, ese sentido. Claro, porque, sí, porque todos es, los años es, es, estamos sí, presentando Es una constante, es una constante donde los jóvenes, los adultos, tal vez no ven el nivel de, de peligro de estos casos, y vemos que la gente ya aún de muy avanzada edad, por el desconocimiento, no quiere salir de sus casas, se la, mantienen ahí. Y todo esto es educación, Francis. En las escuelas, sé que maestros instruyen a, a los niños, lo grave de esto es que muchos de esos niños viven en condiciones, producto de que los padres lo han, lleva, eh, han tenido que, por necesidad, hacer casas, casuchas o casas cercanas a, a Cañada, a Ríos, prácticamente como uso de una tierra de nadie. El Estado irresponsable lo ha permitido que se desarrollen Imagino que empieza el tormento y el dolor cuando los estudiantes empiezan a escuchar cuáles son las condiciones y qué hay que hacer y saber ellos que se enfrentan sin problema porque ya están acostumbrados a, la, a su casa, a lo, donde les corresponde. Eso debe ser uno de los puntos nodales del interés de las autoridades y no callemos. Mmm, Nunca esto, porque aunque el Barrio Azul y los demás sectores vulnerables de San Francisco de Macorís han recibido múltiples visitas de funcionarios y le han hecho promesas, como es el caso Ugamba, que debido de tener su puente, no lo tiene. Qué vergüenza. Es decir, tenemos un inventario y una ausencia de las autoridades en el cumplimiento, de la resiliencia, como tú hablas, y de la prevención, que Dios quiera y nos ampare y que no, y permita que no llegue un huracán a nuestras tierras, porque lo vamos a lamentar, pero se lo vamos a sacar en cara. Muy bien, de esta manera nosotros iniciamos su espacio de mañana orientando, informando sobre eh, la situación que tenemos para esta semana en nuestro país. Todos bien atentos a las informaciones oficiales, repito, para eh, estar orientados y saber qué hacer en una situación de peligro. Si usted quiere tener una salud bucal en buenas condiciones. Ahora con los amables televidentes que nos mandan sus mensajes a través de WhatsApp. E Iniciamos con Melvin Guzmán, que nos manda unas imágenes y nos dice, así se encuentra la calle número 11 de la urbanización Los Maestros. Dejando claro que ese solo es un tramo de la calle. Bueno, las condiciones de la urbanización Los Maestros eh, nos hace la denuncia este amigo televidente Melvin. Tenemos también a Yocasta eh, Vargas que nos manda esta información sobre la feria mayorista. Vamos a ampliar la imagen. Nos dice la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte se complace en invitar a la gran inauguración de nuestra vigésima quinta versión Expoferia Mayorista, eso es el miércoles 28 en el Club Mayorista eh, continuamos con el que termina 3947 quiere que le feliciten a su bebé que está de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades para Delvis felicidades, felicidades para Delvis, 3947 mira Ahí está. ahí está. Felicidades por ese hermoso bebé <risas> con sus dodeitos ahí. No, pero cuánta sabiduría. Entonces, muchísimas felicidades para él. Dios le bendiga siempre. Y volvemos acá con Fátima del Ensanche Libertad. Fátima en el Ensanche Libertad, debajo. que nos dice? Buenos días a todos. Buenos eh, Buenos días. Fátima, enhorabuena. Fulvio, qué bueno que estás ahí. Fátima siempre gracias, preguntaba. Fátima, por Fulvio. gracias. Un abrazo. Y tenemos también, eh, que termina 19.33. 1933, que nos dice, ok, ya esa era la aclaración que hacía el amigo televidente sobre los 40 años del David. José Taveras nos escribe. Eh, nos manda una información aparentemente de los útiles escolares y nos dice ya llegaron. buenos días. Es un vídeo, como un link. Eh, sería bueno que nos escriba algo para tener más orientación, José. Y ten, también tenemos a Rosaina López que nos escribe desde el aguacate y nos dice saludo, ¿cómo están? Estamos muy bien, Rosaina, gracias. Esperemos que saludo todos estén bien por allá. Desde el aguacate. Hey y tenemos también el que termina 6175 que dice muy buenos días a todos, por favor un llamado a Inapa que manden agua para las Guasumas el llamado al director de Inapa a nivel local y a Inapa en sentido general, porque y, no y, es solo en las Guasumas, es en muchos sectores de San Francisco de Macorís y el país el agua pasa por ahí sí, sí. paradójico El tanque. Sí. Eh, también tenemos están llenando. Eh, Altagracia Delgado de Campo Fernández que nos escribe, el asfaltado de Campo Fernández, por favor, urgente. Bueno, ahí está su solicitud, Campo Fernández. Está muy malas las condiciones, yo tengo días que no paso, no paso por no, ahí. Por no ahí se ha hecho una inversión, tengo entendido. Porque una vez se asfaltó. Tengo, tengo entendido que eso ya ha dado... Bueno, eh... Dice Rosaina que está bien aquí, nos respondió. Muchísimas gracias Rosaina por interactuar con nosotros, sí. qué bueno. Y tenemos el que termina a 6608 que nos da los buenos días, buenos días para ti, para toda la familia y para todo el pueblo franco macorizano, nordestano, que está con nosotros tempranito en su espacio de mañana. Nosotros vamos a un breve bloque comercial para continuar con las noticias y todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Continuamos, bueno, continuamos eh, en decí, de mañana Decía fuera del aire Carolina Que yo tengo la esperanza que esta tormenta tropical Dorian Nos cruce a nosotros como agua, como lluvia, como tormenta Y nos arroje grandes cantidades de agua en diferentes lugares que la estamos necesitando Así es. Porque generalmente cuando entra a, al arco de las Antillas, al mar Caribe que no encuentra condiciones apropiadas para desarrollarse por sistema de alta presión, por aire muy seco, polvillo del Sahara, hace que se mantenga como tormenta tropical y arrastre todo ese campo nuboso que en parte pues nos ayudaría a nosotros. Yo mantengo esa esperanza de que esta tormenta tropical pues no se desarrolle a mayores y pueda cruzar por aquí con, con agua, no obstante, algunos sectores que son demasiado vulnerables eh, tienen que mantener la precaución, porque si es, es agua va a venir mucha agua. ¿eh? Sí, ante todo esto... Porque es... un fenómeno uh -huh. como esto, perdón, uh -huh. tiene el asunto del viento, de la velocidad y la presencia de agua, no es solamente sí. un, un solo, también está la subida de las eh, zona costera, que erosiona las costas, las playas, es decir, son diferentes impactos que le da Pero eh, a, a, la, a lo que es eh, la geografía. En esa parte costera hay que fijar la atención en la importancia de la conservación de los manglares, sí, los sí, corales, sí, sí. que son la, la, la base de impacto, la barrera, la base de impacto para estos fenómenos. La barrera natural. Hacia la parte habitada, la vegetación forma parte y tiene su propio equipo de defensa. Sí. En la medida que nuestro país conserva los manglares, conserva la zona costera, no la mal utilizamos o no la agredemos, la agredimos de forma directa eh, rompiendo corales, sacando eh, toda la riqueza que hay por ahí. De esa misma forma vamos a tener nosotros es eh, eh, una especie de corchón o de, o de resistencia Como dice Fulvio, una barrera Y es lo que está pasando Por lo que a muchos pueblos Le llega más duro el fenómeno sí. Al momento de vivir, vivir, disfrutar, explotar, explotar Como lo ha hecho la humanidad uh -huh. Tenemos el niño, tenemos desestabilidad ambiental Tenemos los huracanes, tenemos... Lo que tenemos, tenemos un desequilibrio ecológico ahora mismo, producto del incendio en las Amazonas, Bolivia está en peligro. Es decir, mm. que todo esto refiere que ese pasivo es lo que nos está arrojando estos, eh, con lo que tenemos que lidiar ahora. Y se pueden incrementar los daños precisamente por esa agresión al planeta si nosotros acabamos los manglares y los corales, esas barreras naturales como tú bien decías, pues nos impacta dire directamente es que todo el ecosistema, hay que preservarlo. O sea, cuando entendamos que está esto entrelazado. Cuando entendamos esto, entonces hay sí la ciudadanía y el mundo en sentido el mundo, porque ahí también tenemos tenemos el tema del Amazonas y cuál es el producto de esta de este incendio? O sea, es el producto de la humanidad de esas personas que han estado utilizando de manera correcta la poca prevención o la preservación a través del, del Estado, del gobierno y de, los de esos ciudadanos que conviven ahí. Entonces ahí a raíz de esto tenemos estos incendios en Amazonas, tenemos el desequilibrio en diferentes países y en el nuestro. ...por el mal uso de los ciudadanos. Ya nosotros... Ya, ya se escucha la música, Carolina. Estaba loco por decirle <risa> a Bladi. Y, y estoy desesperado por escuchar tus noticias. Ahí vamos con las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días. De mañana. Hola, Fulvio. Hermano. Fulvio. Tenía, tenía sed wow. de escucharte. Wow. Estoy desesperado por escuchar tus noticias, Vlad. Fulvio, bienvenido a tu casa. Buenos días, Fulvio. Te ves rejuvenecido, Fulvio. Gracias, Me decía gracias. eso. Sí, te ves bien, Fulvio. Te ves rejuvenecido. Te noto como con un peinadito diferente. Eh, es, Francis? Mira el morenito, Francis. Yo, así, ya veo el morenito haciendo hablar de él. Llegó, llegó rejuvenecido. Yo aquí... Presente, adiós las gracias. Bienvenido a tu casa, Fulvio. Gracias, hermano, gracias. Qué bueno, qué bueno. Francis, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí presente. Sí. Eh, en la escuela y en la universidad. Así es, ojalá y que no se interrumpa. Que y Carolina. No, que no pare la clase. Muy Porque, bien, muy bien, gracias hola, Carolina, a Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, Vlad. ¿Y tú cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Porque lo más importante de todo, ¿sabe qué Estoy vivo, estoy aquí. Sí. Y haciendo el trabajo verdad para todos nuestros amigos televidentes Vámonos inmediatamente a las noticias Comenzamos por el ámbito internacional señores Continúa la lucha contra voraz incendio en la Amazon Brasil desplegó ayer dos aviones Hércules C-130 En un vasto operativo militar para apagar los incendios Que devoran parte de la Amazonía para combatir los peores incendios en años en la mayoría selva tropical del mundo. Así que la mayor selva tropical del mundo sigue siendo afectada por estos voraz incendios y como vemos en las imágenes continúa la lucha para apagar, ¿verdad?, para sofocar este siniestro. ¡Adelante! Ojalá y que sea así, ojalá y que definitivamente esta semana podamos tener noticias buenas y decir, bueno, extinguido totalmente. Lo que pasa es que por un lado lo pagan y por otro lado empieza, señores. Es increíble. Miren, continuando en el ámbito internacional, enfrentamientos en Hong Kong comienzan a tornarse violentos. Gases lacrimógenos y algunos disparos fueron necesarios para dispersar o disolver la protesta que llevaban a cabo miles de hongkoneses. Tras la continuada, continuada lucha por reivindicaciones. Vemos las imágenes señores. Las protestas que hasta este fin de semana habían sido pacíficas. Comenzaron a tonarse en tanto violentas por parte de los manifestantes. Ahí vemos las imágenes de los enfrentamientos con la policía de Hong Kong. Quienes responden a los manifestantes con gases, bombas lacrimógenas. Ahí están los enfrentamientos, repito, entre hongkoneses y la policía de ese país. En el ámbito nacional, Gonzalo Castillo asegura que él es la sangre nueva de que habló el presidente Medina. Así vamos a escuchar entonces a Gonzalo Castillo, precandidato presidencial del PLD. Adelante. Adelante. Nuestra candidatura tiene apenas 24 días desde que hicimos el lanzamiento y realmente recorriendo el país a lo largo y ancho lo que estamos recibiendo es el aprecio, el cariño, el amor de todo el pueblo dominicano y en eso andamos, andamos es conquistando el corazón de todos los dominicanos y dominicanas para que con su voto el 6 de octubre nos den la candidatura presidencial del PLD y en mayo nos conviertan en el presidente electo. Esta, esta es la sangre nueva a la cual se refería Danilo Según Gonzalo Castillo y todo apunta Todos los cañones irán ¿eh? para que Gonzalo se convierta en el máximo contendor rival Para las primarias del 6 de octubre Y Su máximo contrincante será Leonel Fernández A propósito de Leonel Fernández Vamos a ver entrando en el ámbito local regional este fin de semana Leonel estuvo aquí en San Francisco de Macorís en la ciudad ganadera. Ahí vemos parte de los cientos de simpatizantes del de expresidente de la República y actual también candidato para optar por la misma posición, momento en que llegó aquí a San Francisco de Macorís este fin de semana en la ciudad ganadera. Ahí vemos las imágenes. Escuchemos entonces al momento de que Leonel llegó los cuestionamientos que le formulamos. Adelante.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 Nuestro proyecto descansa en una renovación de la esperanza del pueblo dominicano, pero significa también renovación de personas, renovación de ideas y una renovación de la relación con el propio pueblo dominicano. Presidente, la situación interna del PLD, la situación... Ahí vemos a Lionel cuando ¿verdad? la colega Giovanni le preguntó por la situación interna del PLD, ahí no escuchó, decía no escucho nada. Inmediatamente se fue Leonel Que en su discurso luego comenzó verdad con De manera Coloquial Llana, hablar un poco Jocoso, tirándole también Deducimos que fue a Gonzalo Cuando decía el 6 de octubre Le daremos Una pela de calzón quitado Y hablaba también Leonel De que, las, de que ya están buscando El denominado cebo de Flandes En las farmacias para untarla luego entonces de la, de la pela, que según él le dará su contrincante. ¿Y a quién más? A la sangre nueva, que es Gonzalo Castillo. ¿eh? Así se torna este ambiente político en el partido de la liberación dominicana. Miren, señores, una noticia muy impactante ocurrida este fin de semana. Fue un trágico accidente automovilístico ocurrido en Villarriba. Así que vemos las imágenes de este Kia. Ahí está... Este carro que impactó con un poste de tendido eléctrico, esto fue en Villarriba. El hombre perdió la vida la tarde de ayer en el tramo carretero Nagua-San Francisco. Mírenlo ahí, Tomás Martínez Fernández. Específicamente en la comunidad del cruce de Rafael de Villarriba. El fallecido, como decíamos, responde al nombre de Tomás Martínez Fernández, alias Fagni, de 43 años. Residente en Haití Bonito de Villarriba expiró instantáneamente al recibir golpes contusos en distintas partes del cuerpo se desplazaba en un carroquía modelo K5 de color gris ahí vemos las imágenes señores, impactante escuchemos qué decía un miembro socorrista, adelante ocurrió un accidente como ya se puede ver, un vehículo se impactó contra un poste de luz lo cual que ya esto es una curva que ha tenido varios accidentes la situación es que estos vehículos, los Sonata, eh, no andan al paso, no cree que va al paso, pero va a alta velocidad. Y nada. desgraciadamente tuvimos la pérdida de una vida. ¿Había ¿Eso? más personas? ¿cómo? No, hasta el momento no. Bueno, señores, ahí está lamentable, repito, Tomás Martínez Fernández es la víctima de este fatal accidente ocurrido la tarde de ayer en el tramo carretero Nagua, San Francisco, específicamente en el cruce de San Rafael en Villa Villarriba. Impactante y lamentable. Es noticia también durante todos estos días lo que podría ser ya para el próximo 30 la puesta en libertad de marlin Martínez. Escuchemos entonces el parecer, qué opinan algunos abogados. Adelante. Fíjate que no se puede elaborar algo así. Porque... No procede, no procede en modo alguno de Ya el recurso de casación, que es la única vía que queda abierta, eh, no permite, no, no tiene efecto suspensivo respecto de, respecto de en temas penales, solamente en temas civiles. Es evidente que a partir del día 30 ya va a salir en libertad, no hay una sola vía que, que, pueda, que pueda impedir que la lo salga. ya va a salir de manera indefectible, ya va a salir, porque así la ley lo manda. O sea, no, el respeto en materia penal de recursos de casación no esto tiene efecto suspensivo. Y no, el Ministerio Público no tiene nada a su alcance que pueda, que pueda impedir la libertad de madre. ¿no? Lo único que tiene que hacer es proceder a firmar su libertad de mandarlo a la casa. Hay una sentencia que, aunque no sea totalmente definitiva, pero sí ya fue confirmada por la Corte y tiene ya de dos años. Ahora, que aunque el Ministerio Público haya incurrido en un recurso de casación, eso no impide que la sentencia sea ejecutada y que sea puesta en libertad. Ya el día 30 se cumplen los dos años y entiendo que sí que procede ponerla en libertad, aunque el juicio continúe con ella en libertad. Entonces, la Suprema Corte decidirá si envía nuevo juicio o no el proceso y ahí se determinará si le confirman o no le confirman la decisión. Eh, a opinión mía, para mí, la Suprema, lo que vaya a ratificar, que la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 Que ya el 30 se produzca la salida de Marlene Martínez. Se han agotado los plazos correspondientes de acuerdo a la sentencia contra ella. Miren, antes de, ¿verdad? de, de, de irnos, vamos a ver estas imágenes de que se han convertido viral. Las redes sociales este fin de semana, señores, este, este caso. Miren este hombre, como con un blot, le rompe los cristales, destroza prácticamente este vehículo. Y se dice que fue por motivos de celos. ¿Eh? Vamos a escuchar un poco entonces de lo ocurrido con Audio Ambiental, aunque desconocemos la localidad donde ocurrió, sí fue República Dominicana y esto se ha convertido, como les he dicho, viral. Escuchemos un poco, adelante, señor director. Por favor. ¡Ay, está, Ay, está, Ahí Ay, Dios mío. Ay, Dios gracias! ¡A gracia. tu ¡No a trabajar, Ay, Dios, que no salga de ahí. Ay, alberto mente, me estoy, está sin problemas. Mira. problemas. ¿Qué ha abusado? No, pero... ¡Uy, mira! ¡No, no, no! ¡No salga! ¡No salga! ¡No, no, no salga! No, hay, que, no que, que ser con ahí. piedra ahí! ¡Mira! pana. ¿Qué, ¿Qué decía ahí? ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Alberto! alberto. ¡No, alberto alberto la puerta, eh, Dios. No, no. ¡Ay, Dios mío! ¡No! no, ¿no el el esto? Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios ¡No cabe con el ¡Sus hijas! no es se Ay, Señores, ahí está. ¿Verdad? Se ha estado comentando que esto se produce. Quien está rompiéndole los cristales a los, al vehículo es el esposo que encontró su mujer con su expareja. Supuestamente, repito, ¿eh? Él encontró su esposa con su expareja dentro de la casa. Y esto se produce al parecer por un motivo. Bueno, al parecer no por serlo. Imagínense ustedes. ¿eh? Encontró su pareja dentro. Ahí está. Le aconsejaron que no saliera este hombre. Porque imagínense ustedes lo que iba a ocurrir. Este hombre lleno de ira. eh. Mírenlo ahí con todo el coraje del mundo. ¡Ay, mi madre! Miren cómo le rompe el cristal. La parte también y eh, agarra otro plot. Ahí está. Y le rompe el detrás coge otro blog también y miren lo que hace, increíble señores, y por último, desde el blog dentro, mírenlo ahí, increíble, esto se ha convertido viral en nuestro país, el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua La, 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio, porque la número uno en consumo, y miren esto señores, la número uno, tu botellita en una fundita. Un poco más cantidad de agua que la que trae, que la que cuesta 10 pesos. Esta cuesta apenas 5 pesitos. Agua Randilá, la número uno. Bendiciones, no hay tiempo para más. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. ¿eh? Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí tempranito mañana de nuevo. Francis, Carolina, Fulvio, bienvenido, bye bye. Muchísimas bueno. gracias Vladimir por las noticias. Mira, me gustaría iniciar a nivel local, aunque sé que se van a referir a los temas internacionales y la reacción eh, del señor Fernández, Leonel Fernández, cuando se le preguntó que, qué opinaba eh, en relación a la situación interna que vive el PLD, y a lo que esto ahí al parecer, no escuchó, como dijo Vladimir. Me hubiera gustado escuchar, aunque ya en otras ocasiones pues, lo no hemos visto, respuesta. pero eh, la situación ahora está un tanto eh, diferente en, en aquellos momentos, porque la, la presión y la tensión que existía a lo interno del PLD, eh, de que si iba, si no iba, de quiénes iban a ser los precandidatos, ya está muy definido el grupo de los siete, de los siete y Leonel Fernández. Ahora solo resta esperar, vemos... Hemos estado viendo a los diferentes precandidatos por el país eh, haciendo sus visitas, como es costumbre que para tiempo de campañas o en este momento que es para las precandidaturas, para su elección, visitan los pueblos. Eh, la actividad de ayer del señor Leonel Fernández eh, estuvo, vamos a decir, concurrida. Eh, la estuve observando, la estuve mirando, los ciudadanos que estuvieron por allá y ver qué pasa con este tema y toda la situación lo, interna del PLD lo interesante en este ámbito de la Esto, discusión ahí están las imágenes de ayer jamás eh, ha imaginado con certeza Gonzalo que él tenga el carisma la, la llegada a los pueblos que no sea lo que ofrecen, lo que dan, porque no es un individuo político, no es un individuo que tiene arrastre, y contrasta mucho con la del liderato de Leonel Fernández, que sí lo tiene, que sí conoce y sí ha sido presidente, pero esta fórmula que han establecido a lo interno del PLD, esa es la situación, la que se ha creado producto de un plan que le habían presentado a seis primero. Entre ellos Reinaldo, y de un momento a otro Danilo se sale con la suya y le pone al que yo presenté aquí que dice que está bien que el alcalde no se equivocó cuando le llamó Gonzalo Medina, porque él es, cuando él es, cuando se habla de Gonzalo, se habla de, de Danilo Medina. Que es lo mismo. Han llegado a un Sangre trajo, nueva. Ah, no. Él dijo no, también que es la nueva. sangre, o sea, todo sangre nueva es, pero. Un lo que hay detrás, ese narcisismo, ese, ese endiosamiento. Francis, yo, yo eh. puedo votar por Gonzalo. Ajá. Si viene una empresa internacional y hace una auditoría, una empresa reconocida, Ajá. a las seis obras principales de Odebrecht que él la hizo, tú votarías. Si esa eh, auditoría sale bien, tú yo voto por Gonzalo. Ya. Ahora, lo que da vergüenza es que... que se convierten en, en candidatos desde el momento que lo han señalado como el que más tomó de Odebrecht, 15 millones de dólares en el último grupo que en, presentó... En solo uno. Alicia, y es solo uno. En solo uno. Pero son muchos, y es sí. el 75% que se está hablando. Sí. Pero ante todo esto, no, no solo es Gonzalo, también tenemos a Reinaldo Párez Pérez, que muchas de las aprobaciones de, de esas obras de Odebrecht fue en su gestión como presidente ahí, de la Carolina, Cámara. Es que Pero cuando también cuando tenemos se a se habla así y, y se le dice esto también tenemos a Temístocles monta que no, es un preso está. de confianza y lo que Entonces, pasa con, es que con el senador de Santiago es que los precandidatos que están ahí están contagiados todos tenemos a un domínguez brito que ayer también lo veíamos eh, en la presentación que me, que dijo formal que no iba a... Y, y, y ese Es el hijo de Félix. Félix le dio una pela. Isa, en... ¿y qué tiene que ofrecer Domínguez Brito? Y tú, tú ves su publicidad quemando una gorra del PLD y hablando que los problemas de ese país han sido pero, de la oposición. Ca, pero Carolina. Y todo demás, pero por Dios, Domínguez Brito. Pero Carolina, ¿y qué busca también? Eh, ¿Qué va a ofrecer Leonel? Más de lo a, mismo. Ahora lamentablemente. dice. Ahora dice que va, eh, está comprometido con poner gente honestas y que estén comprometidos no con el pueblo. Con el pueblo. ¿Qué no dijo él, eso? ¿Qué dijo? No, no, pero no Dios fue ahora. Transformando. No, no, no fue ahí. Ah, eh, no, no. ah, bueno, porque no, estamos no, hablando no. de lo que él dijo. <risa> eh, eh, <risa> es lo que aparece en, en Twitter. De <risa> ah, palabras textuales de él. Hablando de gente honesta. Entonces, en San Juan, eh, no hay senador. No hay precandidato a senador en San Juan. Porque si. Félix Bautista. Eh, sí, claro, ahí feliz. está el error de ustedes, los claro, de la oposición. Y, y Bautista. Ahí claro. está el error de ustedes. Miren una cosa. Félix Bautista es que lo tienen que entender. Cuando entra el PLD a gobernar. Dicen con, que con, la alcancía de Leonel ¿Con quién entra? Entran con su estructura, pero quién era Félix Bautista? El secretario de organización. Y Díaz Rúa, el secretario de finanzas. Ese grupo sabe quiénes son ellos. ¿Y cuál era la función de ello en torno a un gobierno que iniciaba del PLD en la consecución del poder posteriormente? Lo sí. Es decir, que es el partido? Va, el partido va, va a gobernar con el mismo grupo, Francis. Bueno, la... de que tú lo veas que gobierne, pero yo te voy a decir una cosa. La experiencia, estos tiempos, y cómo está terminando Danilo, producto de esa, de esa política dejada por Joao Santana en este país, que Joao Santana es el creador de Danilo, y de la política de, de tronar moralmente al contendor más fuerte de su propio partido con las campañas de descrédito, que se le han revertido todas encima. Ahora, tú tienes tiempo en este momento para abordar los temas que entrañan con seguridad, solución, en lo económico, en seguridad, en estabilidad del dólar, ¿tú se lo vas a entregar a lo que están, a Gonzalo, o Luis Abinader ha demostrado que ha tenido alguna visión de cómo enfrentarlo? Claro. Eso sería inventar. Claro. O a los que estuvieron. Mira o a los lo que, que dice que tuvieron, el distinto Porque diario. ante todo esto, permíteme, te cedo. Oye, eso es inventar. Y Mejía se ve que no lo va a permitir. O a los que también estuvieron. Porque entonces ahí llega la conclusión. Pero lo que pero entonces ahí él. llega la conclusión. Tú dices, bueno, pues nosotros no tenemos una, repre, ah. una representación de cambios reales en República mi, Dominicana. Mira lo que dice el y ¿Tú crees diario? que el asunto es de cambio real en el sentido de lo que está pasando ahora mismo? Mira lo que dice Es enfrentarlo que... y revertirlo. El cambio es que ellos ese no de sangre nueva. Es que no este no es un etapa. Mira lo que nueva. dice el listín diario. Este país no está preparado para hacerlo. Mira lo que nueva. dice el listín diario sobre un expresidente que duró 12 años gobernando con la misma gente. Dice: Él proclamó. Gobierno suyo, quienes formen parte del gabinete, deben de tener un compromiso de integridad y de honestidad ya. con el pueblo dominicano. Y la experiencia, claro, Entonces, que tiene que tener. Él no puede poner a, a, a, a pero Feli Bautista a candidato en, pero tú lo has en visto, San Juan. Tú lo has visto que se ha puesto. Pero la candidata de San Juan es la hermana de Danilo. Papá. Dando discurso en San Juan, vuelto loco. Bueno, pero está intentando. Que va a acabar con la pobreza, que Leonel va a acabar pero, con la pobreza. No, pero le está intentando, no, Leonel. Porque no. Está haciendo campaña a Leónel, lo, el, en San Juan. Lo sacaron a patadas. Que Leonel de San Juan. va a acabar, que va a acabar con la pobreza en San Juan. ¿Tuviste ese y video? El el país? País. Lo, que lo no sacaron tiene... a patadas de San, de San Juan. Bueno, bueno, está Bautista, está va a gobernar con la misma gente. De Oye, que de estar va a gobernar con la misma gente. No tiene nada que ofertar nuevo. Y lo que pasó en la justicia y lo que está pasando en la justicia viene creado por él. ¿Qué pasó en la justicia? Que fue él mismo que lo creó. ¿Qué pasó en la justicia? Yo quiero que tú me ponga todo, todo, todo, todo, todo el entramado. Todo el entramado. Todo el entramado. De la justicia, de control ¿Cuál? del Estado. ¿Y? De la justicia. Él se benefició? La organizó benefició? Leonel. ¿En qué se benefició? La organizó él. Pero están ahí, totalmente. está están? de Miguel. Y que, lo de, y y lo y de que, ustedes. Y el que lo de Hipólito. El más beneficiado de contra. eso fue él y su grupo. Pero no hay nada, están todos sueltos. Se entiende. Todo. ¿Todo? Pero no, pero el que, el todo. El que, el que negoció con. El, y este la perfeccionó. El que, el que negoció con. Este lo, lo, lo entoyó. no entolló. No, la lo perfeccionó. Lo lo a favor. Yo, no, lo entolló. Cogió la fórmula aunque y parezca, la perfeccionó. aunque parezca que se favorece, lo entolló. Y otra cosa y oye una cosa Oye, una cosa, cuando tú hablas de justicia, yo lo que quiero que ustedes me digan a mí. Si no ha habido más estabilidad en aquellos momentos que ahora. En estos dos periodos, nosotros hemos encontrado, en cuanto a la justicia, lo más bochornoso, que es utilizar un Consejo Nacional de la Magistratura ¿Y otra cosa? para otros fines. ¿Y, otra cosa? ¿Y tú sabes lo que es tú hacerle lo que le hicieron a Miriam Germán? No, eso, ¿Y tú sabes eso, lo que es hacer todo lo que ha venido haciendo el Ministerio Público me refiero a otra y otra cosa que yo no entiendo, tú eres de la fuerza nacional progresista. Déjame a mí, yo te tú, estoy diciendo. Pero, espérate, ya pero, nosotros le dijimos que pero tú eres leonelista claro, porque y, tú y estás defendiendo a Leonel. Y, tú, y, tú te, y yo, no, te renegado, yo te lo he negado, yo te no, me lo he revestido. En ningún momento. Yo te me lo he revestido. Ahora, pero yo te ustedes, pregunto. De, que ustedes sí son ustedes, falsos, ustedes, ustedes, ustedes no dan la cara. Ustedes entienden. Apoyado pero espérate, pero férate, apoyado vamos, a chafuro, ustedes vamos, tienen un discurso, todo? ustedes tienen un discurso de nacionalista, ¿quién vende la, la barrigón? Leonel Fernández? ¡Falso! Ustedes tienen ¡Falso! un discurso de, de que no se dio, pero es una espérate. negociación privada con el Estado que la, ¿Tienen, tenía la ¿tienen un discurso, que le tienen un discurso en contra de los haitianos. ¿Quién dejó entrar la mayor cantidad de haitianos aquí? Este Leonel Fernández. Este Leonel Fernández, Leónel Fernández esa, fue quien creó la barrera de la frontera. Ustedes son nacionalistas. ¿Y quién vendió todas las empresas del Estado? Leonel Fernández. ¿Y quién no la entonces, cobró? ¿Quién no entonces, le cobró? Daniel Omedina, la cobró? ¿Danilo Medina fue quien la no? Sinceramente, yo no encuentro... Pero ¿Ustedes no tienen esa ciencia? Esa el, dicotomía, El yo bagaje no le político lo han perdido, usted no tiene nada. Zulán algo, no hicieron no nada argumento. con eso, los tucanos no, no, no hicieron nada evento. con eso. Ahí Entonces, están los tucanos. Pero ven acá, Hay muchos han es, perdido ustedes. Bueno. Hay muchos casos y escándalos. atrás, se... apoyando todo lo que productor, el danilismo. Productor, yo, el par danilismo. Productor, yo particularmente... Yo particularmente no quiero faltarle respeto a mi amigo Frank. Ni yo a ti, pero tú tienes pero que Pero señores, defender a Leonel claro, en estas alturas. un claro. hombre que no tiene nada que ofrecer. Y lo he hecho de frente. Las condiciones que se encuentran en el país. Y ustedes hablan del PLD. otras cosas. Sinceramente, yo, yo mejor me voy. Pues váyase, yo mejor me voy. Váyase para en paz. Para no ofenderte. Para ofenderte. No váyase en paz. Eso, eso, es sí. eso, eso es caótico. No, no, siéntate, siéntate, Fulvio, ven. Váyase en paz. Defendiendo un hombre como Leonel, que no tiene... De El 2018-2019 se hace de un, <coughs> un 80-85%. Y, y, o sea, y la, la ayuda que países como Bolivia, Rusia, han estado enviando para solventar un poquito esta situación. ¿Tienes algo, Francis? Sí, le tengo una recomendación. Escucha esto, Fulvio. John Díaz, Feria de Repuestos Originales. Señores, aquí el agricultor, el ganadero, el dueño de finca, en fin. Sí. Eh, vamos nosotros a conectar con WhatsApp y los amigos televidentes. Nos escribe Clemente Burgos del sector San Vicente de Paúl. Dice, señores, los tres hacen un buen papel, no dañen el ambiente con rencillas personales. No, no. Se les aprecia, gracias. No, nada que ver, nada que ver. O sea, eso es parte de, de los, los temas de, y de los se años. Eh, tenemos a María Adelina que nos dice: cuando se mezclan los sentimientos políticos con el trabajo de informar, cometemos el peor error, amigo Francis se le ve el refajo como decía mi abuela no se le vería si yo lo negara porque yo siempre cuando hablo hablo con una cierta oh, no, eh, defensa y coherencia y por sin eso irrespeto, decía y sin irrespeto. esa parte no porque no estoy aquí haciendo un papel yo soy político y se lo he dicho a todos pertenezco a un partido y tengo mis posiciones políticas ahora no es como algunos comunicadores que son comunicadores y son ahora políticos Y están en política Y están buscando el voto No, no, yo soy político, vine aquí a este programa Porque hago la vez de comunicador y de análisis Pero nunca engañar al pueblo Tenemos una llamadita Yo y bueno, soy yo. Buenos días Buenos días Buenos días, días. Buen buenos día, día. Buen día. Sí, buen día, buen día Buenos sí. días eh. Sí, escucha. ¿Eh? No se escucha bien, vuelve ya y dice la amiga televidente continuando con María Adelina de Puerto Plata, dice acá Carolina. Una cosa es debatir las ideas y otra cosa es defender abiertamente los intereses políticos personales delante de un público que busca información. Lo ladrón de leonel Fernández lo sabe el mundo. Lástima que profesionales como Francis se le haga más importante los intereses personales a los del pueblo. Fulvio, tú lejos de la política, eres un héroe. Les aprecio a todos. Buen día. Me dice, Recordad ya déjala que, que lean el mensaje. No soy funcionario del gobierno <risas> ni tengo ningún tipo de salario. Eh, Gracias. Entonces tenemos, ah, él cuando yo estaba leyendo el mensaje, dice la amiga, déjala que ella lea el mensaje, él mismo no se escribió, ya, ya. pero él me iba a dejar, él quiso poder hacer esa salvedad. Claro, porque tiene okay. una concepción de que yo soy comunicador, pero tengo mis inclinaciones y mis favor, y mi y favor son, político. Y son abiertas, decir, ¿no? Y nunca no. la he negado. Es decir, cuando lo primero que hago, cuando voy a tocar un tema, es que recuérdense que yo soy político. Para que nadie se ya me engaño ni me venga ahí a reclamar de que me vestí de una cosa y ahora soy otra. No, yo soy político y vine aquí siendo político y pertenezco a un partido. Y mi partido decidió apoyar abiertamente a Leonel Fernández hace dos semanas con ocho partidos más, porque hemos visto que el Estado Dominicano en la política y, en mer y, en y a merced de la política está generando una serie de agitaciones, que conviene más el que tiene mayor fortaleza frente a ese grupo avallazador con, con, con dinero que es la misma oposición, yo lo he explicado aquí ¿Tenemos la oposición otra llamada. Adelante ¿Ya, ¿Cómo es? Sí, buenos días Ahora buenos sí días. se escucha mejor mire eh, esta es la fórmula llamada de una Entrenas, la... quieren poner no, yo el... hacia arriba en la calle de ustedes, arriba de la posición. si ya me a Pero usted, supuestamente, ya lo hago, de todo para montar esa entena en esta comunidad. Entonces, la gente estaba de... en el sector, la Zamborra, y ahora quieren traer aquí a los millones, Nosotros no vamos a traer ni la calle tampoco, vale, Lo vamos a poner. No hay problema, gracias desactivar que se de, debe de, de, de activar esa orden, porque no vamos a estar en el tema que no en nuestro lugar. Infórmese mejor, vaya por la alcaldía, sí, que desde allá no hemos dado no ningún tipo de eso. permiso. Nosotros no damos permiso. Escucha, Fulvio. Nosotros no damos permiso en medio ambiente, nosotros damos nuestra consideración. Sobre, y impacto, sobre y... impacto ambiental Y la consideración que hemos dado Sobre las instalaciones de antenas En ciudades, en urbanas Es negativa Porque eso daña la salud Las ondas electromagnéticas Dañan la salud Vaya por allá y averigüe Porque desde Ahora, de la de comunidad no. si, re, si está reaccionando Y le quieren instalar por encima De la comunidad, tiene razón usted En, en pantalonarse Continuamos y no con permitirlo. WhatsApp eh, que termina en 9486, que dice desde Villa Arriba. Lo que pasa es que ahora los danilistas le quieren quitar los méritos a Leonel y ellos están ahí por Leonel. Y todo lo que le costó al Estado dominicano que Danilo llegara: 184 mil millones de pesos le costó. Eh, tenemos. En la primera puja. Y hasta la fecha, ¿cuánto se ha invertido en las reformas? Y en todo lo que se ha hecho en publicidad Cuatrocientos y pico de millones de pesos Nos dice Ibelice Pantaleón desde Salcedo Buenos días a los tres Eres Hola. fan, Francis Que tú eres un fan, dice ella Buenos días <risa> <risa> Suena bonito eso da risa Buenos días uh -huh. Buenos días Adelante, le escuchamos Debe de bajar el volumen del televisor Está, se fue bueno, sí, buenos días. Ahí buen, día. buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, la gracias. gracias. ¿Y tú. No, bueno, bueno, estoy llamando eh, para aportar algo al, al comentario que hizo Fulvio uh, respecto al problema que hay con los incendios de los Amazonas. Sí. Y eso es exactamente lo que se llama manipulación de vocabulario. Porque, mire, y es claro, que ese presidente es así, ubicado que quiere eliminar, quiere dinero a los indígenas, quiere también destruir los redes de explotación minera, la la producción artícola, para eso necesita pero que verdaderamente se queden esos bosques para tener sí. mucho más terreno. Eso es lo que hecho también. Entonces, como se trata de la que fue bueno, pura vocabulario. Hay un silencio inmenso a nivel mundial en la que es que se Y luego, ahora los otros así decir, así que procesando la información. Este señor debe ser juiciado por la Corte Internacional contra tanto crimen contra la humanidad, contra el planeta. Y así, acusar a ciertamente ponerle sanciones a ese país. ¿Cómo te lo hacen por medio de Venezuela? Mira, deben de verdaderamente bajarle con toda la y Lo peor, lo que más me duele, es que ese se pues, ocultó detrás. De los cristianos, para cumplir las la elecciones, fue agregado y agotado por el sector cristiano, como era el prójimo, la paz, el eh, conflicto, la reconstrucción del planeta y los Estados Porque un tipo de, de todo el tiempo ha sido la derecha, sin sí, una cristiana, da, eh, toda la de votar votar, es, la discriminación, porque los votos están todos la detrás, porque votos quedaron la derecha. Ahí están. A Estados Unidos no le interesa porque él responde a los intereses americanos. Pero resulta que la selva amazónica es del mundo, no sí. es de Brasil, no es de ninguno de esos países, le pertenece Ahí, al mundo. Hay un grito de guerra. Entonces, muy lo que él dice sobre Bolsonaro es totalmente cierto ha dado luz verde a, a la minería artesanal y a todo tipo de minería. Luz verde a la ganadería, luz verde a la invasión. Recortó recortó y también está acabando sí, con, con, con los aportes, tenemos una llamadita a los aportes y los ingresos para no, bueno, pues nos vamos a un breve bloque, continuamos con su espacio de mañana. Muy bien, bien. continuamos en su espacio Miren, de mañana. Carolina Tenemos una recomendación de Francia antes de pasar con ah, las imágenes tienes, de hostos. Okay. Sí. Y es que recordarles que John Deere, la feria de repuestos originales, así como usted escuchó, eh, señores, aquí el, el agricultor, el ganadero, el dueño de finca, en fin,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 Todo un día de feria con ofertas, charlas, rifa y muchas sorpresas más. Este 11 de septiembre en la sucursal de Castañuela. Y escuche bien, el 13 de septiembre en la sucursal de San Francisco de Macorís. Anote las fechas, no te lo puedes perder. Festival de ofertas John Deere. Siempre con el respaldo de Inca. Atención, todas las personas que compran este tipo de maquinarias, aprovechar. Gracias. ¿Tenemos? Mira, Carolina, Ajá. la... Producción tiene una imagen de, de lo que en Está principio en nos daba un amigo televidente, que, sí. un nacido televidente nuestro, en Osto Y es que envalunaron, es decir, pintaron de negro con aceite quemado. Mire la las junta imágenes Ay, wow, no, no, Municipal electoral. No, no. Esto es un acto criminal, primero que todo, Francia. Eso es un acto de terror. Y fíjense una cosa, ciertamente que tomar la decisión por la junta de transformar todas las juntas municipales o en su composición es un tanto aviesa y en periodo preelectoral porque trae desasosiego da, trae desesperanza y se supone que todo el distrito o el municipio de Hosto, sí, municipio, tiene una comprensión y una tranquilidad de los últimos procesos. ¿Por qué cambiar eso? Y fíjate algo, si es del distrito, si es del municipio de Castillo el incumbente, no voten Cast... ¿no otros. Vote no. Hay que ver qué hay detrás de esta decisión. ¿Eh? O sea, ¿qué y, otra, y otra cosa, que la Junta no, no ha eh, distribuido equitativamente entre los partidos los funcionarios. Entonces, es como si fuera una, un plan, de otro, su, un de plan otro claro. desmesurado de tener adeptos. ¿Será? O utilizándolo, porque fíjate una cosa. O, o, que, apuestan, o que apuestan al fraude y, y buscan esos focos así aislados. ¿Tú sabes lo que estoy recibiendo aquí, que Vinicio Castillo publicó, para que tengan una idea de lo que está pasando ahora mismo? Entre en salario de 10 y 15 mil pesos. Se están empleando personas a favor de Gonzalo Castillo. ¿Usted cree que es fácil lo que se está moviendo? Y decía también, eh, detrás de lo cámara le comentaba a Francis y a Fulvio, que el el, eh, están saliendo Eso, imágenes sí. del ministerio eh, siendo utilizadas por, todo lo, por el equipo de campaña de Gonzalo Castillo para trasladar a ciudadanos a sus diferentes actividades. Esto es totalmente ilegal, utilizar recursos. O vehículos y, y todo lo que tenga que ver, Que para, no le permiten a los otros y él la tiene. No, él se la quitaron. En una de las denuncias, la Junta le llevó dos vallas gigantes, no recuerdo en qué pueblo fue. Barahona. En Barahona. a través de la denuncia, bueno, de PRMista precisamente. Ahí él es un jeque árabe. En bueno, Barahona. pues se la llevaron. De esta manera, amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Nosotros hemos llegado a la parte final de este espacio. Su programa de mañana estará nuevamente mañana con todos ustedes. Francis, Fulvio. Bueno, Carolina. Buenos días a y todos. El resto de día a todos, nos vemos mañana en Los una medianos. cita obligada aquí en De Mañana.